Like a... Like a. ¿Está cumpliendo tu perrito y tú como su amo con esos buenos modales caninos? Aquí te tengo los otros cinco. Debe saber sentarse. debe poder esperar a su amo sin alborotarse. No debe ladrar por inestabilidad emocional, así gritando como loquito. Debe respetar a otros caninos en otros parques. Y tú puedes salir a tomarte un café y que respete que estés en un espacio público. ¿Crees que sí puedes con esos 10 buenos modales caninos? Estoy seguro que podemos ayudarte.